¡Ay, menudo día quedó! ¡No me para de chover! O sea, Pero este se está a dormir. ¡Qué poca vitalidad! Eh! ¡Arriba! ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue eso? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué va a hacer desde ahí? Tiago, ¿qué pasa ahí, hombre? ¿Qué va a hacer desde todos ahí? Sabes cambiar, Es loco. Pero si ese es un pero ¿qué está pasando aquí? Pero. Pero, no sé, ¿pero por qué tarda tanto? ¿Qué no? aquí? Pero. Venga, vamos para abajo. Pero. pero... se pueden explicar esta situación ¡No hora, Toda Galicia invadida por Clos ¡Intentad escapar! ¡Ah! ¡No! ¡No somos los únicos! ¡No llamo ahora! ¡Ya sabemos quiénes no son esos! Pero. Vale, para que se des un poco. ¡Corre Manu! Vamos, voy a poner el radio, a ver si pueden explicar esta situación. Mierda, se me apagó el móvil. Ay, ay, como chorros. ¡Martín! A ver, Chesu, si paras de reírte mejor, no crees.